Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuna y Rono Yo soy Yuna Y yo soy Rono Y el tema de hoy va a ser Los personajes más odiados del anime Y bueno Kodomos, para el episodio del día de hoy Evitamos agarrar los mismos personajes que siempre ponen en listas de páginas Entonces escogimos a opinión de varias personas Los siguientes personajes Para iniciar esta lista vamos a mencionar el personaje Meita Chibana del anime Tsukite Inayo. ¿Por qué odiamos a este personaje? Básicamente lo odiamos porque es una mujer que se deja mangonear por todos los de la institución. Ya que mantiene una relación con uno de los chicos populares de la institución. Y aquí vemos en la historia que básicamente es un perro con todas. Nuestro siguiente personaje es uno muy conocido por absolutamente todas las personas, ya que es de Dragon Ball. Y sí, el personaje es Milk. Si bien Goku no es el mejor esposo del mundo, durante toda la serie Milk se encarga de ser muy amargada y oponerse a la diversión de Dragon Ball, que son los vergazos. Y el mejor ejemplo de eso es Gohan, el cual tenía un gran futuro para ser el Super Saiyajin más fuerte del universo y termina siendo un nerd. El siguiente en este top será un personaje de Nanatsu no Taisai, o los 7 pecados capitales, como quieran llamarlo. ¿Ya pueden irse imaginando quién es? Pues sí, correcto, es Elizabeth. Durante toda la serie este personaje se vuelve bastante molesto. A pesar de su título de princesa y tener un rol relativamente importante en la serie, nunca le aporta verdaderamente nada. Nuestro siguiente personaje es Taiga, de Toradora. Una amiga que se dice ser excelente, pero en realidad a través de lo que vamos viendo en esta serie completa, ya que traiciona a su amigo robándole al josbando. ¿Quién no le ha pasado de que cuando confía uno en un amigo o amiga, siempre resulta ser una puñal y que cuando usted le dice y le confiesa sentimientos hacia otra persona, trata de robárselo de una forma muy sucia sin que uno se dé cuenta? Esto sucede mucho y a menudo. Por eso yo nunca más volví a decir Nuestro siguiente personaje pertenece al anime que en mi opinión es el mejor que existe Full Metal Alchemist Brotherhood Él es el alquimista hilador de vida, más conocido como Show Tucker o como a mí me gusta decirle un gran hijo de puta Estoy seguro de que todos conocemos los horribles crímenes que este abominable ser hizo Deshacerte de tu propia familia solo para no perder tu trabajo sin duda alguna es de las cosas más egoístas que se puede hacer Por muchos, porque se nos es similar a un personaje que se llama Ashley, que es de Resident Evil. Aquí vamos a tener a Misa Amane, de Dead Note. Este personaje lo odiamos de verdad, porque la doña nunca hace algo por sus propios méritos, sino que busca la ayuda de alguien o de algo para que le esté diciendo lo que debe de hacer en esta serie. Y todos sabemos quién es ese alguien o algo. <risa> Ya casi para ir terminando con este top tenemos al personaje que yo personalmente más odio de esta lista Peca. También de mis animes favoritos, él es Akainu, el asesino de Ace ¡Ah! Spoiler, Blair. un poco tarde ¿no? <risa> Durante todo One Piece, verdaderamente nos acostumbramos a que nadie muere, por más que le metan una buena putiza a cualquiera de los personajes, siempre vuelve a aparecer vivo y todo el mundo piensa que, bueno, así es este universo. Pero eso no sucede cuando Akainu llega y literalmente atraviesa su brazo a través de Ace. Más allá de todo este odio, verdaderamente Akainu ha sido el personaje que más me ha hecho llorar en algún momento por último, pero no menos importante, Sakura de Naruto. Si al inicio de Naruto ya odiábamos a este personaje por el simple hecho de parecer débil al cortarse el cabello, ¿qué más cuando se confesó a Naruto en Naruto pudding dando su amor como un engaño? Y una farsa, cosa que no está bien visto por muchos de los que vieron esta saga. Si tan solo hubiera demostrado un poco de rudeza en lo que vimos en la batalla junto a Sasori, yo creo que hubiera valido la pena realmente amar a este personaje. Pero no, nunca se dio a querer, nunca se amó. Y la verdad es que yo creo que es el personaje que más odia todo el mundo. Naruto, es que Y hasta que el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayuda mucho. Y por favor también déjenos saber quién es el personaje que más odian en el anime. Ya hay mucho amor en el mundo y necesitamos esparcir más el odio. Y nos vemos la próxima semana. Sayonara.